ya de hoy les traigo un ejercicio muy bonito, muy interesante, vamos a aprovechar la energía solar, para eso vamos a construir un horno solar, entonces para poder hacer este ejercicio lo primero que necesitamos son dos cajas como estas, y precisamente estas cajas que vemos acá, donde estamos observando, tienen una característica muy especial, Estas caja es más o menos de una distancia para poder lubricar una una, una materia que va a colocar en medio de aquí. Entonces tenemos las dos cajas de cartón. Pero adicionalmente a eso vamos a necesitar ese papel aluminio. Efectivamente ese papel aluminio que vemos acá lo vamos a utilizar para hacer ejercicio. También vamos a necesitar unas tijeras y una regla. Entonces tenemos las tijeras y una regla. También vamos a necesitar pegante pegante vamos a utilizar un bichuil hay bueno, que tener mucho cuidado con los bichuilis como lo estamos grabando adicionalmente a eso vamos a necesitar dos tipos de cinta una cinta transparente y una cinta de papel como las que estamos viendo en este momento ahora ya tenemos los materiales que necesitamos para poder comenzar. lo único que nos falta es este vidrio que tenemos en la parte inferior que después vamos a ver el tamaño para trabajar bueno, una de las cosas importantes que debemos utilizar es que los materiales son muy fáciles de conseguir y hay un último material que necesitamos que es muy sencillo de conseguir que es papel periódico entonces para eso vamos a traer unos papel periódico como los que estamos viendo en este momento bueno, entonces como vemos vamos a utilizar el papel periódico y lo vamos a, a, a organizar y vamos a hacer bolitas de papel como los que estamos viendo ahora. con eso ya tenemos todos listos los materiales y entonces vamos a comenzar a hacer nuestro horno solar. Bueno, en este momento estamos organizando el primer paso que es hacer la bolita de papel. Sí, sí. Eh, invitamos a Nicolás para que nos colaborara. Nicolás, por favor, ayudame a llenar rápidamente las, las caritas o bolitas. Venemos la rápida. como ustedes observan ya está la cama de bolita de papel ahora mismo que después pasar la cama ahora vamos a ubicar la caja en esa posición dentro de la cama de papel y continuamos en el siguiente paso Y ahora lo que vamos a hacer vamos a llenar de papel por los lados Ahora lo que vamos a hacer es verificar que estemos bien a nivel, o sea, que estemos bien a nivel para poder organizar, entonces ahora vamos a organizar, ahora vamos a cortar los sobrantes y lo vamos a ir ubicando en cada una de las secciones Vamos a marcar la y entonces lo vamos a comenzar? Ahora vamos a comenzar a venir Yeah. Uh -huh. para que emparrezca todo y esas secciones para que quede bien con bueno, lo que terminado ya tenemos nuestro horno solar ya podemos eh, usarlo bueno ya de ayer eh, estuvimos terminando eh, nuestro horno solar hoy vamos a hacer la prueba hoy tenemos un hermoso sol espero que nos ayude para que funcione todo correctamente lo primero pues vamos a a colocar una un poco de mantequilla y adicionalmente a eso vamos a colocar un huevo para ver cómo funciona nuestro vamos a tratar de, de, de ubicar la mantequilla no soy muy experto en la cocina pero hay Ejercicio y ahora vamos a mirar cómo ser el proceso de cocción. Entonces, lo ideal sería dejarlo tapado, pero vamos a, no creo que se va a demorar mucho más tiempo, pero vamos a ubicarlo dentro de nuestro horno. Ya Mira, miramos acá, se aquí y vamos a ubicarlo en nuestro horno para que, inclusive en este momento ya está caliente el horno, vamos a mirar cómo comienza el proceso de cocción. Entonces, vamos a ubicarlo sale un poquito para que quede bien derechito y ahí lo vamos a poder probar listo, entonces vamos a esperar eh, un tiempo y vamos a calcular cuánta demora para que nuestro huevo eh, quede perfectamente cocido pues, vamos a prenderse luego de hora y cuarto aproximada de un radiante sol eh, vamos a mirar entonces cómo quedó nuestro huevo le agradezco al camarógrafo que se acerque y mire cómo quedó el huevo le sugiero que utilicemos un trapo para poder sacar el huevo porque debe estar totalmente oh, está caliente entonces vamos a ubicar vamos a ubicar nuestro nuestro huevo aquí vamos a colocarle un poquito de sal Ahora vamos a mirar cómo quedó nuestro huevo. Ay, perfectamente. Está duro, duro el huevo. Se pasó, se pasó de cocinado el huevo. Muy delicioso. Muy delicioso el huevo. Bueno, sin embargo vamos a hacer otra prueba, para eso hemos traído otro ejercicio, ya sabemos que no hora el cuarto, se nos pasó, o sea tenemos que realizar otros ejercicio, precisamente nuestro proceso de investigación parte de la metodología que ustedes van a utilizar para saber eh, cuál ha sido eh, el, el rendimiento de nuestro horno a partir de los diferentes procesos que ustedes puedan realizar en él, entonces vamos a utilizar ahora otro ejercicio vamos a colocar en esta paila que es una paila diferente eh, vamos a colocar un poco de agua en ella ah, vamos a colocar el huevo ahora eh, lo vamos a colocar en agua vamos a ubicar nuestro huevo en agua vamos a aprovechar este radiante sol vamos a ubicar nuestro huevo y esperamos tener resultados muy pronto veremos más adelante a ver cómo nos quedó nuestro huevo final bueno continuamos aprendices entonces aquí ya estamos eh, precisamente revisando qué pasó con nuestro huevo por favor a, apuntamos aquí y miramos los pues que está todo, está caliente <risa> Lo, eh, recuerden siempre utilizar un trapo porque realmente uff uh, esto está calientísimo y vamos a mirar, mira cómo se evaporó totalmente el agua. Y vamos a mirar cómo está nuestro huevo. Y efectivamente ya está perfectamente cocinado. ¿Listo? Y vemos que tiene una muy buena cocción. ¡Mmm! Un excelente sabor, faltó la sal. Entonces, los invito a que hagan la práctica y luego aprendan una de las metodologías de investigación como se están planteando en el taller eh, que se ha incluido desde esa unidad. Muchas gracias y los invito a hacer su propio horno solar.